De, al día, hoy nos encontramos nuevamente con ustedes, esta vez desde los, desde los exteriores de la Cámara de Comercio, lugar donde se realiza el, la elaboración de murales para lo que es también el concurso que se va a realizar acá, por el inicio de la que Expo 2022. Aquí vemos a los estudiantes de la Unidad Educativa Simiao Weiwa del Ecuador realizando su mural. Vamos a conversar con la docente licenciada. Buenos días. Cuéntenos el mural que ellos están realizando, pues, eh, en honor a qué. ¿Qué es lo que están plasmando ellos en este momento? Muy buenos días. Eh, bueno, la unidad educativa Simia Huayhua del Ecuador se hace presente en este concurso eh, organizado por la Cámara de Comercio, denominado Pintando el Quevedo de mis sueños. Pues bueno, nuestros estudiantes, ellos han plasmado este mural, de acuerdo a su creatividad que ellos han hecho el, el boceto a través de su creatividad cómo este representa nuestra ciudad de Quevedo. Vemos que están haciendo el logo de Quevedo, el puente y una un barquito navegando en aguas del río Quevedo, verdad? Eso es lo que aparentemente se ve hasta ahora. Exacto, pues bueno, eh, están representando lo que tiene nuestra ciudad, eh, tenemos este, lo que los productos que tenemos en nuestra localidad, como el cacao, el maíz, las flores, bueno, va también ahí un bocachico, que este representa a, a, ajá, a Quevedo, tenemos el puente, la iglesia también, bueno, faltan también algunos algunos detalles que son parte de nuestra ciudad. ¿Para cuándo estará listo este mural? Ya, eh, tenemos estimado que sea hasta hoy por la tarde, si no, tomaríamos hasta el día de mañana, por la mañana. Excelente, gracias a la licenciada del colegio Simiao Huayhua que está acá. Podemos ver también a otros estudiantes realizar la elaboración de los murales. Vamos a conversar con otro docente también, vamos a conversar con otro de los docentes Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿De qué institución son ustedes? Unidad Educativa 7 de Octubre. Cuénteme, ¿qué están plasmando en este momento? Sí, este, precisamente como Quevedo está catalogada como la ciudad del río, queremos esa idea plasmarla aquí eh, con todas sus especies, del río Quevedo, eh, así mismo queremos encapsular en una burbuja todas las escenas de lo que los jóvenes quieren a futuro, aeropuerto, seguridad, sí, sí, educación, sí, sí. áreas verdes, si una ciudad limpia, entonces todo eso lo vamos a plasmar en. encapsular. O sea, un quevedo futurista están haciendo ustedes. Esa es la idea, pues eso es la, el, el tema, pintando el quevedo de, de mi sueño. Entonces eso es lo que los jóvenes están tratando de plasmar aquí en, esta, en este mural. Excelente, muchas gracias, muy amable. Vamos a conversar también con el presidente de la Cámara de Comercio, con el ingeniero Marco Franco. Ya en estos momentos se encuentra también acá en el lugar arribado. Vamos a conversar con él sobre eh, la actividad también que se está realizando dado de que esto es un concurso. Buenos días, ingeniero, cómo está? Días. Un gusto saludarlo. Cuento. Conversemos un poco acerca de lo que se está realizando. Coloquémonos, coloquémonos para acá para que los internautas puedan también con sus ojos hermosos y preciosos que están a través de nuestras pantallas observar lo que se está realizando. Cuénteme sobre la actividad. Muy buenas, eh, muy buenas tardes, ya buenos días todavía. Estamos acá, estamos acá generando esta hermosa actividad con nuestros colegios con nuestros amigos de las instituciones educativas. Recordemos que tenemos 16 eh, eh, instituciones educativas que están participando con estos jóvenes brillantes, en donde aquí se destaca el talento de ellos, donde hemos creado esta oportunidad para que ellos expresen el quevedo que ellos quieren, para que ellos expresen el quevedo que desean, para que proyecten hacia dónde se debe desarrollar la ciudad. En el 2019 se creó aquí un puente, se pintó un puente y se pintó un paso de desnivel. Y créanme que hoy se está construyendo el puente y se está construyendo el paso de desnivel. Eso es bonito porque las autoridades y todos aquellos que están en la administración pública pueden ver los deseos de los jóvenes, que ellos van a ser, ellos no son el futuro, ellos ya son el presente, porque de como los formemos ahorita, de cómo los ayudemos ahorita, es el ciudadano que vamos a tener en el futuro. Por eso que ellos son la realidad que debemos nosotros apuntalar en estos momentos para generar el... Quevedo que queremos, porque ellos van a ser quienes lleven los destinos en las empresas, en la, en, en la administración pública, en sus hogares, ellos van a ser quienes conformen el Quevedo del mañana, entonces hay que trabajarlos y nos gusta ver cómo se pinta de alegría con ellos aquí pintando y plasmando sus ideas con todos los colegios y aquí estamos nosotros tratando de aportar con un granito de arena siempre digo, nos vamos a equivocar, siempre nos vamos a equivocar, porque hacemos algo pero nos equivocamos con el corazón haciendo, construyendo, generando Solo aquel que no hace nada es el que nunca construye nada, pero nosotros con equivocaciones, con aciertos, con las ganas y la voluntad que tenemos de servir, estamos generando esta, esta bonita locación. Mire, qué alegría, estamos en un sector que es conocido como la parroquia Venus, aquí entrando a la 20 de febrero y estamos todos aquí tranquilos, con su celular, con su cámara, ¿verdad? Tenemos resguardo policial, sí es verdad, pero... Nuestros jóvenes están siendo respetados. Y eso también hay que reconocerlo. Hasta la delincuencia sabe que ellos son el futuro y que nosotros tenemos que cuidarlos y protegerlos. Ingeniero, aprovechemos esta hermosa, esta hermosa mañana, como dijo usted. Vamos a recorrer un poco hacia, hacia el norte, ¿no? porque allá hay más estudiantes también realizando eh, sus murales. Mientras tanto, vamos conversando todo lo que ya concierne en torno a la Expo Quevedo 2022. Bueno, es muy bonito contar con las participaciones como el Colegio Nicolás, el Colegio Insutec y todas las instituciones educativas que nos están acompañando, donde están plasmando el arte o el deseo que ellos quieren ver en su ciudad. Mire cómo podemos nosotros, observar a las unidades educativas cómo están generando, por ejemplo, ahí se ve la construcción de una iglesia, aquí se ve la construcción, mire, ve, ya ahí parece un túnel, ahí ya creo que está programado un túnel y Dios quiera de pronto en un futuro podamos tener un túnel como lo tiene Guayaquil, como lo tiene Quito ya tenemos un paso de nivel, ya tenemos un nuevo puente que se está construyendo nuestra bellísima iglesia que la están pintando aquí los compañeros del Nicolás acá tenemos también a la unidad educativa municipal que la vemos allá también pintando entonces estamos aquí contentos miren, el 2019 generó muchos cambios en la ciudad vean Ahí se está pintando, creo que otro puente, si no me equivoco, o pues el puente Humberto Alvarado puede ser. Y tenemos... Está destacando lo que Quevedo tiene, ¿verdad? Y lo que a ellos les gustaría también que Quevedo tenga. Por supuesto, aquí se trata del pintando el Quevedo de tus sueños, donde los quevedeños, los jóvenes quevedeños, plasman las necesidades y sus sueños. Sus sueños, ¿cómo quieren verlo a Quevedo? cómo lo quieren incluido a Quevedo, cómo lo quieren con su gente, trabajando, unidas, pintando, así como están compartiendo ellos, se han conocido, se siguen conociendo la unidad educativa Quevedo, de aquí está, muy buenas chicos, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, Usted es está? docente de la docente institución. De la... A ver, el este, licen, vamos a decirle licen, así como cuando éramos muchachos. Prátame, Ok, Listen, cuéntenme un poco en qué se están ustedes eh, proyectando acá. En este caso nosotros nos estamos basando en una visión de ensueño del Quevedo del futuro. Y en este caso también estamos plasmando una visión del Quevedo actual, ¿no? Y aparte de eso, una línea, en este caso, de, del tiempo, con los diversos personajes de Quevedo, entre ellos Timoteo Quevedo, Eloy Alfaro, José María Ibarra, León Febres Cordero. Ellos en este caso fueron parte fundamental. ...para el desarrollo de la ciudad, en este caso la doctora Yune Guzmán de Cortés... ...el doctor Marco Cortés Villalba, quien eh, con él comenzamos el cambio rotundo de la ciudad... ...y con el actual alcalde, John Salcedo Cantos, ¿no? Y aparte de eso vamos a enfocar cada uno de los aspectos emblemáticos... ...que han demarcado a estos personajes dentro de la historia de Quevedo... ...Timoteo Quevedo, en este caso con, con el mapa de Quevedo... ...José María Velasco Ibarra con el puente Velasco Ibarra, ¿no? En el caso de, de la doctora Yune Guzmán de Cortés, gestora de, tanto del Hospital de Quevedo como de la Universidad Técnica de Quevedo, el doctor Marco Cortés Villalba, una persona que siempre ha estado en el ámbito social, siempre ayudando a la iglesia y a la, y a la comunidad, más que todo, y, y gracias a él tenemos en este caso el inicio del malicón nuevo. ¿no? Y en el caso del señor John Salcedo Canto, eh, lo vamos a plasmar como el impulsador de la gestión privada dentro de la ciudad a nivel económico. Okay. Gracias, al licenciado. ¿De qué unidad educativa están ustedes? Eh, de la unidad educativa Quevedo la unidad educativa mire, que ve ha traído esta belleza acá. mire esto, estos esto es profesionales felicitaciones licenciados créame que eso es lo que se trata de que nuestros jóvenes conozcan también la historia y proyecten el futuro, mire cómo con manos quevedeñas nosotros construimos lo que queremos, están proyectando la ciudad que quiere y están también saludando a quienes han ayudado a escribir su historia a quienes han aportado con un granito de arena eso es importante, darle ese sentido de propiedad a nuestros jóvenes para que ellos se apoderen de la ciudad como lo decimos, hay que formar al, al joven ahora, porque esa es la sociedad que vamos a tener en el futuro. Son ellos los que van a estar siendo emprendedores, haciendo empresas, siendo parte del equipo laboral de nuestros negocios, que van a estar también generando y construyendo el arte, la cultura, que van a ser artistas, inclusive acá se puede plasmar, mire cómo ellos pintan algo que para mí sería imposible, pero ellos tienen el talento. ¿verdad? Entonces, si no se motivan ese talento, no vamos a poder tener esa sociedad inclusiva y multietnica que también nosotros aquí como Quevedo tenemos, tenemos de la sierra tenemos, de la costa tenemos, tenemos hasta de otras partes de los países, porque Quevedo es una ciudad... Productiva y próspera. Así que gracias, licenciado, por ese apoyo. Gracias, Licen. Ahí están las felicitaciones okay. también. Vamos a avanzar un poquito hasta el último mural. Bueno, hasta el que en este... vamos a avanzar al otro mural, hasta el que se está realizando ahora. Y ya luego queremos también que nos invite usted, pues cordialmente, a pasar a las instalaciones de la Cámara de Comercio para ver cómo van esos avances. Pues ya el viernes arranca la Quebexpo, ¿no? La Quebexpo arranca el día viernes a las. Eh... 7 eh, de la noche será la inauguración oficial de la Expo Quevedo 2022, donde vamos a contar con las autoridades, el, el protocolo normal de la inauguración con nuestro párroco de la Iglesia San José, también va a ser la elección de la reina, de la soberana de nuestro cantón, la elección de nuestra reina que tiene hoy un propósito, los jóvenes, los niños que están en su formación de etapa inicial con mis pequeños gigantes, un proyecto de 45 niños de la Vía Alfaro, espectacular que hay que apoyarlos, que hay que construirlos para que nosotros construyamos esta sociedad que decíamos del servicio, esta sociedad que está unida para llamar al progreso a la ciudad. Y mira, aquí podemos ver a los jóvenes de la unidad educativa municipal que están generando un bonito lienzo, ellos nos acompañaron en el 2019 y sus murales estuvieron hasta no hace muchos eh, días aquí pintando y ellos miren están construyendo, aquí tenemos a la, a la, a la docente, ¿Saludad? vamos a que nos enseñe también ella el proyecto que tiene ya elaborado Ay, buenos días, cómo está estimada, gracias. un gusto saludarla, nuestros internautas están en vivo observando su trabajo muéstrenle lo que ustedes van a hacer acá aquí tenemos, plasmamos, los chicos hicieron dos dibujitos, miren entonces, de los dos estamos sacando aquí uno, pues, ¿no? Aquí agradecido a la Cámara de Comercio, pues, que nos ha dado la, la oportunidad de, de, que, de que estudiantes vengan y plasmen todas sus ideas que tienen y nos den los espacios y los materiales que para que ellos puedan trabajar. Así que muchísimas gracias con la Cámara de Comercio. ¿De qué institución son ustedes? Somos de la Unidad Educativa Municipal Ciudad de Quevedo. Justo la que está aquí, estamos aquí, estamos aquí al ladito. Siempre estamos prestos para colaborar en todo lo que nos, nos soliciten. Y si alguna institución, digamos, en el centro le dicen, es que queremos que nos plasmen un mural, nosotros les damos todo, desayuno, almuerzo, merienda, todos los chicos, ustedes van a ser. Nosotros estamos dispuestos siempre a colaborar, en, en todo caso desde el año 2014 que el colegio fue fundado, siempre hemos estado dispuestos a, la, a colaborar en todo, inclusive las escuelas aquí de la 20 de febrero nos han pedido y uno ha ido siempre con los estudiantes que siempre están prestos a la ayuda. Excelente, gracias a usted, muy amable. Vamos a avanzar un poco al, al interior de la Cámara de Comercio ya acompañado pues, del ingeniero también Marco Franco para contarles cómo van los avances en torno a la... Quebe Expo porque ya este viernes, escuche bien, escuche verá, atento, atento porque este viernes se inaugura la Expo Quevedo 2022 y ese mismo día se va a hacer acá la elección de la nueva soberana del Cantón Quevedo. Están participando nueve hermosas candidatas guapísimas que usted las puede ver de cerca en las páginas de aldia.com.es Estamos allí todos los días estamos subiendo información. Usted puede encontrar historias, puede encontrar Reel, puede encontrar TikTok, puede encontrar, encontrarlas en el Instagram, en la página web. En todos lados tenemos a las hermosas candidatas a Reina de Quevedo. Ok, ingeniero, venga, venga al lado mío, venga al lado mío. No me tenga miedo, no me corra. Acá, acá, acá. A ver, vamos a ver qué están haciendo ustedes acá ahora. Bueno, acá como podrán ver ya se está este, pintando. Ahí está nuestro maestro también de pintura, el señor Miyagi que es Jorge Luis Moncayo, que está haciendo las letras donde dirá el, el, el salón de eventos y del recinto ferial de la Cámara de Comercio de Quevedo. ya tenemos el stand del GAT, que también se está trabajando. Acá va a estar Manovanda, acá va a estar la prefectura, pero aquí lo tenemos la, la estrella. Allá se está viendo el manto verde de lo que será el Complejo Deportivo del Comercio, donde se está instalando, donde se va a instalar lo que será la cancha sintética de los comerciantes. Ahí ustedes también nos estamos haciendo la descarga de la arena que va a estar en, el, en, en, en la parte de base para que podamos tener una estructura cómoda, para que puedan realizar las actividades eh, deportivas, nuestros socios, los distintos campeonatos que hemos de hacer para reintegrar a la familia comercial, a la familia quevedeña también para poderlos ayudar y poderlos sacar en esta estructura de reactivación que nosotros estamos generando. Oiga, está quedando súper hermosa las instalaciones de la Cámara de Comercio acá en Quevedo. O sea, es un cambio magnífico el que podemos observar. Como ustedes pueden ver y pueden ver el tema de la etapa, la etapa constructiva, nosotros estamos prácticamente otra vez cogiendo de cero el salón, el, el salón, digo, el, el tema del recinto ferial. Lo estamos reactivando, lo estamos embelleciendo, gracias a, a todo el apoyo que hemos tenido también eh, del de alcalde John Salcedo, que ha estado dispuesto a ayudarnos con eh, ciertas herramientas que nos hacían difícil para nosotros como institución, pero hemos estado y estamos construyendo, que él también es socio de la Cámara de Comercio y como comerciante también nos ha dado ese apoyo para la construcción del, de la cancha sintética del comercio, y aquí como ustedes pueden ver, esta estructura ustedes pudieron visitar cuando estaban hasta como unas montañas de arena, ahora ya de tierra perdón, ahora ya está adesentado, mire cómo se ve este manto verde precioso que este, se está instalando y esperamos que para el día viernes los quevedeños tengan un marco nuevo, donde puedan disfrutar, donde puedan ver que Quevedo se lo construye con trabajo, que Quevedo se lo construye con inversión, que al quevedeño no nos gusta que nos regalen nada porque nosotros trabajamos la, la tierra en el campo, trabajamos en la parte comercial, habiendo los negocios desde alta, desde tempranas horas, altas, altas horas de la noche para generar trabajo comercial, para generar servicios, para poder generar siempre lo que nosotros decimos, un progreso que se lo construye siempre con el trabajo constante de la gente quevedeña. Está quedando súper hermoso acá ¿Estas instalaciones también van a ser alquiladas en algún momento ¿Las la cancha sintética? Están a las disposiciones de los socios de la Cámara de Comercio y de toda la ciudadanía ¿Por qué? Porque esta cancha es para que se utilice para que se formen los jóvenes, para darle espacios a las escuelas de fútbol, para poder generar campeonatos, para poder generar actividades deportivas que permitan integrar a los socios en una actividad donde el reencuentro va a ser importante porque la pandemia nos dejó aislados separados, distanciados nos ha buscado que hagamos nosotros un distanciamiento social y nosotros estamos buscando el reencuentro social, donde todos los hermanos y hermanas quevedeños podamos decir, hey, aquí estamos los quevedeños, que hacemos progreso para tomarnos la ciudad. Esto es una toma pacífica perdón, ante la delincuencia, que nosotros los buenos podemos hacer cosas importantísimas. Unidos, la delincuencia siempre va a querer atacarnos para dividirnos, para separarnos, para hacernos que trabajamos cada quien por su lado, pero nosotros vamos a demostrar que la sociedad unida puede trabajar y puede generar grandes cosas. Esto no es solamente de Cámara de Comercio. Este éxito que estamos teniendo hasta el momento con el desarrollo de la Expo Quevedo y el complejo deportivo es de ustedes, de los también compañeros de la prensa, porque pueden comunicar, es también es un éxito de quienes? De todo el comercio de Quevedo, de todos los comerciantes gastronómicos, de todos los comerciantes de productos y servicios que van a estar en el ala comercial, en el área industrial, de todos los artistas que se van a presentar, de todos los colegios, de los 16 colegios que van a poner participantes en mi voz intercolegial y al Pintando de Quevedo de tu Sueño, de las nueve danzas, academias de danzas que van a participar exponiendo la, el arte que ellos forman en sus escuelas de danza. Entonces, este éxito es de todos y aquí nosotros lo construimos uniendo. La gente, eso es lo que nos, esa es nuestra profesión administrar, y para administrar tenemos que ver los talentos de las personas para potenciar esos talentos, multiplicarlos a la máxima expresión y hacer que las cosas se hagan con servicio. Lo económico es importante, pero lo más importante va a ser el ser humano. ¿Van a haber artistas durante estos días de la eh, Expo Quevedo? Por supuesto, tenemos artistas como Don Medardo y sus players, una orquesta nacional, porque no podemos empezar reactivación trayendo artistas de fuera donde se va a ir la plata. Nosotros tenemos que dejar aquí los recursos en nuestro en nuestro país, en nuestra provincia también hemos contratado a Rojo Vallenato con un vocalista que es de aquí, de Quevedo, que es Andy García, entonces hemos pensado primero en el Ecuador, en la provincia y en nuestra ciudad, es la manera de generar con el ejemplo, no solamente hablando, porque aquí hay muchas cosas que siempre solo se hablan, aquí hay que hacer, hay que construir, hay que meter las manos al lodo para construir las cosas que se deben hacer bien yo lo veo a usted súper animado, prendidísimo y con esos ánimos vamos a despedir la transmisión, no sin antes que aquí el ingeniero Marco Franco, que me corre, él a cada rato se corre para allá, pues eh, invite a todos los ciudadanos a lo que ya es esta semana, el viernes 16 de septiembre, la inauguración de la Expo Quevedo. No se olviden, hermanos y hermanas quevedeños, el 16, 17 y 18 de septiembre la Expo Quevedo 2022 los espera, la feria de Quevedo, la feria de la familia, la feria más importante de la provincia de Los Ríos, porque es de ustedes también. Fluminense. Aquí va a estarles esperando con Medardo y sus Players, con Rojo Vallenato, con Reina de Quevedo, con Plaza Gastronómica, con 170 locales comerciales, con los murales de nuestros jóvenes del Pintando el Quevedo de tu Sueño, con los artistas, los jóvenes de 16 colegios de mi voz intercolegial, con las nueve danzas que van a bailar acá de la ciudad de Quevedo por batalla de ritmo créame esta fiesta es de ustedes, de los quevedeños... ...y muchas gracias por darnos la oportunidad de servirlo... ...y así de corazón, créame que estoy alegre, estoy contento... ...porque Quevedo está viviendo, se está resurgiendo... ...y se está uniendo por un bien común, que es la sociedad. Y porque vamos a bailar hasta el amanecer. Ah, pues en ese también vamos a bailar, no hay que... ...todo el mundo está contento porque vamos a bailar con la orquesta... ...son cuatro horas de baile, baile, y baile a punta de orquesta... créame que hace mucho tiempo no se ve ese tipo de eventos... ...acá, y por un dólar en la entrada a feria y por 5 dólares todo el espectáculo artístico. ¿Qué más? Ahí está la invitación para todos nuestros amigos e internautas pues de día gracias al ingeniero Marco Franco. Ahora sí, despedirnos, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y también que revisen nuestra información de, de la Expo Quevedo y mucho más en www.aldía.com.es. Ahí estamos.